Se llama Barbie visitando la isla perdida. Así que acompáñenos Oigan, yo, Odette, creo que la isla puede ser muy peligrosa. Ay, no, no digas eso. Yo, Mickey, creo que la isla puede ser agradable con mucha vegetación. ¿Y si está encantada? La que estoy acá arriba, acá arriba, acá arriba. Yo opino que si está peligrosa, voy a hacer mi karate. Guau, guau, guau. Dicían que hay una isla. ¿Sab ¿Sabían qué isla es? No, yo no sé. ¿Y tú, bella? Tampoco. Tal vez sea peligrosa. Oye, ¿esto habla de aventura? ¿Del mar? Tal vez llevo mi bikini. Es nuevo. Y es de princesa. Tú sigues pensando a esas cosas, ¿no? Pero su robo Oigan, pero creo que es si es peligro, pues yo les puedo proteger. bautizar. Le dice la islas, la isla Coco, porque hay muchas cocos, ¿entendieron? La ver... isla Coco. Uh -huh. Bueno, niñas, pues todos mis viajes de mares he encontrado tesoros, ¿tesoros? Que... Sí, perlas de concha, pescado rico y a veces criaturas. ¿Quiaturas? ¿y son peligrosas las criaturas? Mm, solo tiburones blancos, tiburones martillos, tiburones hacen blanqueo, pulpos, cachalotes. Barbie, ¿cuándo estás lista para irnos a esa isla? Sí. ¿Estás lista para ir Barbie a la isla? Claro. Yo, Lily, déjenme prepararle Felipe. Déjame preparar mi barco para que los podamos ir. Ok. ¿Niñas, ustedes quieren ir? ¡Claro que sí! Les daré el barco más pequeño. Ah, eh... Ok, pero será igual que emocionante. ¿Emocionante? Increíble. Hay muchos tiburones. No te preocupes, yo les voy a defender. ¿Quién? <risa> pero no se preocupen. Mi búho mágico los protegerá. Sí, es el mejor jugo mágico. Es cierto. Y ah, habla. pu, pu. Habla jugo mágico, dile algo. ¡Estamos listos para irnos! ¡Sí, y a... vamos! Y pero antes, los invitamos todos a suscribirse al canal de Dibuitars, darle mucho like y estar en la campanita de notificaciones para que si subimos ¿Dónde están las chicas? Vamos a apresurarnos para poder ir. ¡Enciende tu motor, Lili! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡El tambaleo de las olas! No voy a hacer que los caigas. Parece que es una isla. ¿Quién vivirá aquí? de Lizzie. La isla de Lizzie. <risas> ¿Qué les puse el nombre? Pues yo, su mamá. No sé está la acá, acá están todos los accesorios que usa Lizzie para jugar. Wow. ¿Puedes presentarnos un poco de tu casa? Mm, ¿Vivo aquí? Oh, um, ¿vives en madres uh -huh una semilla y mágicamente se convirtió en una casa para mí. ¡Wow! ¡Qué buena fuente tiene! ¡Qué bonita casa tienes! ¡Es tan bonita! Porque cambia ¿Tu bebé sabe nadar? ¿O cómo juega la agua? ¡Uy! Uh, es una excelente nadadora Es una excelente nadadora Pues a nadie me gana a mí ¿Quién? Pues por supuesto Todo mi nombre bella <risa> Pues mi bebé aprendió a nadar Muy rápido de los tiburones. ¡Tus! ¡Guau! ¡Wow! ¡Una sirena! ¡Hello! ¿Cómo te llamas? Coral. ¿Y tú? ¿Puede ser que seas Madina? Me llamo María. Oh, pensé que eras Madina. Prima con Madina. que es un gatito y una, es una... Mi pijama amarilla. ¿No que es que sea un oso feroz? Como este un gatito que lo descarté. ¿Y esta pelota que lo no dices? ¿Te gusta el fútbol No, no sé qué es. no más me la encontré. ¿Encontré? Pues. Siento, lo siento ¿Es niña o niño? Es niña. Wow. María, los podrías. Dejar? Claro, si tú quieres. Porque sí, sí, sí, sí. Puedes quedarte, puedes quedarte. Mami, ¿los dejas? Bueno, ya que lo dijo Lizzie, sí, claro que los dejo. voy a platicar con Coral. Coral, ¿y cómo es la vida? Muy bien. Vamos a salir a nadar. Entonces, bueno, Coral. Dime cómo... Bueno, ha estado muy tranquila. Saludos a Naomi Luna, que nos ha apoyado. ¡Sí, sí, Naomi Luna! <ríe> Hasta la bebé se pone emocionada por nombrarlos. <ríe> Porque siempre ves nuestros videos. ¡Sí, Naomi Luna! Y el siguiente saludo es para Mildred Valentina Mendoza Ramos. ¿Entra Nicole Mendoza Ramos? Toys. Y el siguiente saludo es para Estilo Paola TV. Y el siguiente saludo es para Miguel Ángel Mendoza Ramos. Felicidades porque siempre nos apoyaste mucho. ¿Eh? Te mando saludos de mi parte y de mi mamá. También de mi mami. Y yo, Coral, te mando saludos de la, del reino de los mares. Bueno, buen video. Recuerden darle like. ¡Suscríbanse y dan la campanita de notificación! ¡Así que bye! ¡Los amamos todos con mucho amor! ¡Sí, con mucho amor!